Bienvenidos a este tutorial. Lo primero que vamos a hacer es abrir la Play Store y una vez que estemos en la Play Store vamos a buscar la aplicación HP ePrint e y la vamos a instalar. Luego esto comienza a descargarla y la comienza a instalar y queda instalada en el celular. Pues esto nos instala esta aplicación, que básicamente sirve para manejar las impresoras y tiene otras funcionalidades, luego lo que vamos a hacer es aprender la impresora, cerramos la aplicación. y abrimos lo que necesitemos imprimir por ejemplo esta foto y le damos a abrir con hp ePrint le decimos que solo una vez aquí nos va a abrir la aplicación y si queremos cambiar la impresora o sea si tenemos más impresoras instaladas, más de una, vamos a darle clic acá, y seleccionamos la que necesitemos, luego le damos clic en imprimir, y nos empieza a imprimir, eso es todo muchachos, espero que este video les haya servido, si les gustó no olviden dejar un pulgar arriba.